Hola, amigos, y bienvenidos una vez más a en busca de la verdad. Buenas tardes, buenas, buenas tardes, prácticamente noches, aquí ya en España, cuando son las 8 de la tarde o de la noche en este caso. Pues vamos a hablar de este nuevo planeta, como indica el título del programa: Nuevo planeta encontrado en el sistema solar. Vamos a compartir imagen, vamos a poner por aquí unas fotos idealizadas. Esto hay que remarcarlo porque no se ve directamente desde la Tierra, este planeta. Pero por lo menos así pues acompañamos un poquito a que esto parezca pues, un poco más serio. Y vamos a comenzar con esta noticia, con este programa. Un nuevo descubrimiento hace que el planeta 9 parezca aún más probable... Los investigadores han descubierto otro planeta enano distante en el sistema solar exterior y al igual que otros, les da a los científicos más confianza en que el planeta 9 realmente existe. El recién descubierto planeta enano ha sido apodado el duende o goblin debido a su descubrimiento en Halloween. El duende, conocido formalmente como 2015 TG38, se encuentra a más del doble del Sol que Plutón, incluso en su enfoque más cercano. Pero lo más interesante de Koblin de, de o de du, el duende es que su órbita es muy alargada, extendiéndose a una distancia externa de una dirección. En una dirección, entonces, aunque su enfoque más cercano es el más del doble de Plutón, viaja mucho más lejos que en su órbita. En un punto más lejano, el duende, está casi 70 veces más lejos del Sol que Plutón. Esta gran diferencia entre el enfoque más cercano del de duende y su enfoque más lejano, en este caso, es la evidencia del planeta 9 que los astrónomos están buscando. Los objetos del sistema solar tienden a tener en su mayoría órbitas circulares, lo que significa que, Cualquier cosa con una órbita extremadamente alargada probablemente haya sido interferida. El duende, junto con varios planetas enanos similares, todos tienen sus órbitas alargadas apuntando en direcciones similares. Lo que sugiere que el mismo objeto grande los arruinó a todos. Por supuesto, esto todavía no es una prueba concluyente de que el planeta 9 existe, pero es una pequeña evidencia que refuerza la hipótesis de los científicos. Con este descubrimiento, el planeta 9 se vuelve un poco más probable. Quizá algún día lo puedan encontrar. Pero vamos a leer eh, lo que se ha descubierto en realidad. Pues bueno, eh, el objeto recientemente encontrado como he dicho, el 2015 TG387, fue anunciado el martes por el Minor Planet Center de la Unión Astronómica Internacional. Esto fue la semana pasada. Un documento con todos los detalles del descubrimiento también han sido enviados a varias revistas. El duende se descubrió a unas 80 unidades astronómicas. El Sol, una medida definida como la distancia entre la Tierra y el Sol, una medida astronómica para el contexto Plutón, es alrededor de unas 34 unidades astronómicas, por lo que el duende está aproximadamente dos veces y media más lejos del Sol que Plutón en este momento. Pero aquí quiero que veáis esta imagen, es una imagen idealizada, apenas llegaría la luz del Sol a este planeta. Y vamos a ver esta distancia, vemos aquí la Tierra y la distancia al astro rey. Vemos que 10 unidades astronómicas sería justo 10 veces más que de aquí al Sol. Y nos vamos por detrás del cinturón de Kuiper. Aquí lo tenéis, 2015 TG 387. Aquí indica unas 65-70 unidades astronómicas. Este objeto, como he dicho, está en una órbita súper alargada y nunca se acerca al Sol, su punto, un punto llamado perihelio, que alrededor de 65 unidades astronómicas. 2012 VP113 y Sedna, a 80 y a 76 unidades astronómicas respectivamente, tienen perihelio más distante que el 2015 TG387, más que el duende, aunque el duende tiene el tercer perihelio más distante. Su eje semimayor orbital es más grande que el 2012 VP113 y Sedna, lo que significa que viaja mucho más lejos del Sol que ellos, en su punto más alejado. Llega hasta aproximadamente 2.300 unidades astronómicas. Sí, sí, 2.300 veces más lejos que el Sol. El duende es uno de los pocos objetos conocidos que nunca se acerca lo suficiente a los planetas gigantes del Sistema Solar, como Neptuno y Júpiter, para tener importantes inter interacciones gravitacionales con ellos. Estos objetos, llamados IOC, que sería Inner Earth Cloud, como este objeto que estamos hablando, el duende, y 2012 VP113 y Sedna, están aislados de la mayoría de la masa conocida del Sistema Solar, lo que nos hace inmensamente... Estar interesados sobre estos temas. El objeto con la órbita más distante en el perihelio 2012 VP113 también fue descubierto por Shepard y Trujillo, los dos astrónomos que han descubierto este planeta, quienes anunciaron que se encontraron en 2014. El descubrimiento del VP113 2012... Llevó a Separ y Trujillo a notar similitudes de las órbitas de varios sistemas solares extremadamente distantes entre sí. Propusieron la presencia de un planeta desconocido varias veces más grande que la Tierra, a veces llamado el planeta X o el planeta 9 o el planeta 10, orbitando al Sol mucho más allá de Plutón a cientos de unidades astronómicas. El objeto fue descubierto como parte de la búsqueda en curso del equipo de planetas enanos desconocidos y el planeta X se incluiría entre ellos. Es la encuesta y el trabajo más grande y profundo jamás realizado para objetos distantes del sistema solar. Lo que hace que este resultado sea realmente interesante es que el planeta X parece afectar al TG387-2015, de la misma forma que todos los demás objetos del sistema solar extremadamente distantes. Es decir, se cree que existe el planeta X, pero que su órbita no se acercaría ni tan siquiera al Sol como los planetas, que eh, están en el sistema solar interior, solo son cuatro, incluyendo la Tierra. Así que esta noticia podemos decir que están detrás de la búsqueda, en busca de la verdad, nunca mejor dicho, sobre este tipo de planetas. Y fijaos, esto eh, se descubrió en el año 2015, con lo cual, nos lo dicen prácticamente hace poquito tiempo, hace nada de tiempo. Así que el planeta X o el planeta 9 o el planeta como le quieran llamar, que al final le llamarán Nibiru, ya lo veréis. Porque con tanto rollo con Nibiru, pues al final se va a llamar Nibiru, como sigan así. ¿no? Esto nos da una gran idea y una lección de que no conocemos nuestro sistema solar. Tenemos los planetas eh, en, del sistema solar interno y el más externo y que está la nube de Ort, el cinturón de Kuiper y que seguramente encuentren más planetas y otros nuevos cinturones de asteroides. Y que esto sea pues como algo, una pauta ¿no? que se va cumpliendo eh, a lo largo y la distancia de eh, los millones, miles de millones de kilómetros que nos separan de nosotros a todos estos objetos y el grupo, el conjunto de asteroides. Así que se deja esta noticia por aquí, porque creo que es una noticia bastante interesante. Yo Os iba a hablar otro tema, pero realmente creo que este es uno un tema que nos podemos dar la enhorabuena, para que veamos que a veces se dignan a darnos las noticias tal y como son. Y como podéis ver, aquí no interviene la NASA ni la ESA ni nada. Son dos astrónomos que están trabajando conjuntamente con algunas universidades en Estados Unidos. Y esto es bastante interesante. Así que las especulaciones en este, en este caso, pues bueno, quedarían un poco al margen de todo esto. Vamos a estar expectantes con esta noticia porque yo creo que es una noticia que debe de seguirse. Eh, también comentaros que en este canal vais a encontrar un vídeo que es el sistema solar que no conoces, eh, que tiene ya más de 200.000 visitas. ¿eh? Es un programa de unos 20 minutos donde os hablo de diferentes planetas que no lo estudiamos en, en la escuela y que no se ha estudiado en la escuela, pero que hay más planetas, eh, unos enanos, otros no tan enanos que están en nuestro sistema solar, que son vecinos nuestros y que ni tan siquiera conocemos su nombre. Así que yo os lo recomiendo que lo veáis, lo dejaré por aquí en alguna lista de reproducción o en un vídeo por aquí abajo o por aquí arriba y os recomiendo que lo veáis. Así que muchísimas gracias a todos, un cordial saludo y sobre todo eh, deciros que personalmente el universo no deja de asombrarme, porque vemos que cada vez los descubrimientos son mucho mayores. Pero yo quiero hacer un inciso en todo esto. Me llama mucho la atención de cómo telescopios tan potentes son capaces de ver galaxias tan distantes y planetas que están cerca no son capaces, bueno, cerca, más cerca que otras galaxias, desde luego, no son capaces de verlo. Yo me supongo, no soy astrónomo, me imagino que será por la reflexión de la luz del Sol, porque no es visible eh, para nosotros y yo imagino también que este planeta, eh, el Sol, se verá como una estrella muy luminosa ¿eh? desde, desde el planeta de Goblin o Duende, porque es muy curioso, porque se descubrió el día de Halloween. ¿eh? Un nombre muy bonito, ¿no? El goblin, el Duende. Y yo creo que deberíamos de ahondar mucho más como, como personas en estos conocimientos, pero me llama mucho la atención cómo somos capaces de ver cosas tan lejanas como galaxias y planetas tan cercanos. No, vuelvo a reiterar, será por la reflexión de la luz del Sol, que es muy tenue. Pero, bueno, yo eh, lo dejo aquí porque creo que incluso son capaces de detectar pues, cómo hay un exoplaneta, ¿no? Exoplanetas, ¿no? Y que está en zona habitable, y que tal y qué cual. Y dan una serie de especulaciones y luego este tipo de noticias resulta que lo, lo han descubierto hace dos o tres años, lo anuncian ahora y encima no saben exactamente... Bueno, yo esto lo dejo aquí. ¿eh? Eh, yo, yo esto lo... Lo dejo aquí porque la verdad es que me asombra muchísimo. Lo que es interesante y vamos a darle pues, la enhorabuena a estos astrónomos por este gran descubrimiento para la humanidad y para el sistema solar vecino. Así que chicos, yo por mi parte no me voy a enrollar más porque si no me tira aquí dos horas y yo me imagino que vosotros tenéis cosas más importantes que hacer. Así como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, compartirlo. Y si queréis comentar algo aquí abajo, pues ya sabéis, escribís y yo estaré encantado de contestaros. Así que chicos, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. Un beso para todos, buenas tardes.